Señores, buenas tardes. Todo ese público lindo de Montecristi, un hijo nuestro aquí en Montecristi. Está Gama HD. ¡Gama HD! <risa> <risa> <risa> ¡Ayuda <a> los huevos! Gracias a un Con el equipo que gana, eso es que se va a pegar. <risa> no, no nosotros fuimos a Santiago, que había uno para allá y otro por aquí. No, pero tú fuiste, tú fuiste un equipo fuerte. No, pero un equipo Gama HD. Salud, hermano. Tú tienes que tener entendido que tú llegaste aquí de aquí tú te pegas. Tú ves? tú saliste de aquí y ya... ¡Pum! Le vamos eh, a nivel internacional. ¿Cómo te sientes? ¿Todo bien? Bien, todo, todo bien? bien. Desde Montecristi. Gente buena, Montecristi. Dime, ¿cómo te ¿qué te motivó entrar al mundo urbano? Siempre, desde chamaquito, desde chiquito, yo siempre he sido Siempre he tenido con deseo, la música. Eso es lo bueno, que con sí. deseo. ¿qué? Siempre te motivaste a hacer chamaquito, bailaba, cantaba música de otro exponente y siempre le ha dado la música. De género urbano, tiene la versatilidad urbana. Sí, no, dembow, de rap, ¿cuál la influencia rap tuya de, de acapella, rochi, lápiz. Oye, ¿cómo que va? Es <risa> no, la conciencia, no, la conciencia. No, no, claro, manito, que sigue esa gente porque ya tú sabes. Lee muchos libro. Claro, que son gente que le dan páginas para la izquierda. Pingamos <risa> HD. Y eso iba muy el video, lo vemos. Sí, sí, por el brillo, por, háblame por de ese concepto, brillo. por el brillo. Por el brillo de cuando tú llegas a otro lado, tú da la para la que hay, y nadie te conoce claro. y tú tienes la prende la, he la vaina, todo la el mundo usted, te va usted. a ver. Ah. Yo vi este equipo yo, ya, bro, de, de gente, tú, dando la para que andan, ¿verdad? claro, no un equipo que sea a pelear, que vamos, ya tú sabes que, que hay que darle banda. ¿Eh? No, no, pero es bueno ¿Cuántos temas tienes producido? Producido tengo como alrededor de 20 Pero estoy lanzándolo uno a uno claro, Sencillo claro. Sí, Dándole calor a cada tema sí, claro. ¿Está eh, eh, profesionalmente de qué tiempo? ¿Qué tiempo Un tiene mes. profesionalmente ya? Un mes Un mes ah, eh, no, ya él ya él ya profesionalmente ya un mes en san francisco si 30 mil visitas tiene fiesta, muchacho, una fiesta muchachos una fiesta, una fiesta. ¿Sí? vamos a buscarle no a los muchachos vamos a buscar una fiestecita los muchachos y porque me callen bien el corillo vamos a meterle una discoteca <ríe> aquí <ríe> claro, Sí, tú tienes que ver esos nervios cuando aquí vienen esos pero tígeres. Después, no, no, no. Pero, pero te, te tranquila. Diciendo, tú ves, para que eso vea profesionalmente. No decíamos, por el brillo de la cadena que tú estás ya ¿tú sabes? Que está brillando, hay un tema brillante. Brilla, no, eh. no, no, no pero ale, ale, ale tú la entrevista. ¿sí? Hazle una, una pregunta. pregunta. Yo siempre la hago. No, eh, tú estás loca por hacerse. No, no, no. No es no, lo que tú quieres que yo le pregunte, mi amor. No es lo que tú quieres que yo le pregunte. Mira. Cuéntame un poquito sobre ti, tu nombre, qué edad tienes, los proyectos que tienes, para que la gente te conozca más, como viene de tan lejos, wow. para saber y, y conocer un poco más o de, de ti. Pa... Es es mi nombre es eh, Miguel Batista, tengo 20 años, y mis proyectos son, la nota viene después de Por el Brillo, después tenemos otro proyecto en mente que ya está hecho con tu video, tenemos tres temalitos, ready, que van para la calle. Algunos artistas, aunque te gustaría hacer featuring. Braulio Fogón, Rochi, el Alfa. Tiguera Duro. No, así es, así es. Eh, que lo inspiran a él a, a seguir en la música. Y que no se caga Braulio Fogón, que Barrio salió Fogón, ahora. Sí, llegó pues, ahora, pero, pero tiene tiempo en eso. Porque eh, los artistas urbanos, los lo que están empezando, deben entender que es un proceso. Ahora, hay fenómenos. Tú entiendes que sale, pero los fenómenos desaparecen en la semana. Sí, sí, algunos Si no sí. preguntan a Alex no Rulay. <risa> no, pero a está, está buscando. ¿A dónde? A tú no lo sigues, no, no, no que yo No, porque ya <risa> se acabó eso. Tú me dices o, otra bachata. De la o sea, no está como fenómeno, pero no, sí se está no, buscando de la música. No, no, no, de esa canción, él va a durar un par de años buscándose. Por sí. lo streaming, tú entiendes. Sí, ok. Pero no me digas tú a mí que ahí sigue pegado. Es mejor que tú hagas temas de calidad que perduren. Que o sea, un consejo. La plataforma digital. Está ¿Estás eh, bajo un sello tú o, sí. o, o está Cotilla? No, de, bajo un sello. Bajo un sello. ¿Cómo se llama el sello? De Lowkey Record y Henry Produce. De Lowkey? De Lowkey Record. Loki Record. Ya, Saludito sí. para y, Adam Espré. Eso es para que cuando vayan en el pasaporte de <risa> este seguridad se vaya. Sí, Todo el va? sí se Adam el Pre también que me apoya. Claro, no, no, todos los tigres tuyos que están activos no pueden ver en Montecristi. Eh, por YouTube, esta entrevista la vamos a subirte lenor usted se suscribe ahí y va a salir esta entrevista. ¿no? Y, y veo que tienen un, un saoco bien el muchacho. Sí, sí. Y lo vamos, a, lo vamos a apoyar. Hay que apoyar. Hay que apoyar. Porque aquí hay, hay un movimiento. Apoyarlo. No sé si tú sabes. Movimiento 5 Que hay un libro vago. Que graban una canción y se acuestan. Tú ves. Sí. Tiene que seguir dándole calor. Resistencia. Por pues, los pueblos. No importa que duerman en los carros. son muchos. Veo que son muchos. No importa lo que sea, porque así es que se consigue la. No, mira, él tiene un mes y él está haciendo media tour. Hay tigre aquí con años. Que aquí no hay aquí aquí. uno, tiene cinco años y no, y no ha ido ni a Controva <risa> a, a llevarse la música. No estoy diciendo criticando a eso, realidad, es no, una realidad. Ya que tú estás, aprovecha esa oportunidad bajo un sello, bajo un equipo, ¿ves? que esa gente, yo, yo, yo te apuesto a ti, que tienen su vida propia y tienen su compromiso y te están apoyando. Tiene que ver eso. Claro ¿Tienes? que sí. Y, claro. y persistir, y pedirle a Dios, porque Dios es el que sabe de meneo. Papá claro, Dios, es, es que tú no brengo, lo puedes ajá. bajar. Si Dame tú un brengo, me voy a colar. Estoy en el mundo rico con cuarto, sí. Porque tiene que ser como Rochi, que Rochi ya está ahí, que manija, tiene cuarto ya. Toma, dale esos 20 mil pesos tu lado. Claro que si tú, que si, si tú no comenzaste... de la gente que tú sigues sí. al lado. Si tú comenzaste, tienes que dejar la pizarra, no te puedes atrasar. Claro. No te puedes dejar caer. Tienes el proyecto, es un proyecto directo. Arranca para que no tenga un infarto. Ya sí. algunos de tus temas están pautados en las emisoras y qué, cómo ha sido el afecto del público al recibirlo. Ha sido aceptable porque tiene más de 30 mil visitas en un par de semanas. Wow. Hey. Apoyando pila a la gente allá en, en Montecristi. Sí, están apoyando full. Los barrios, fogones y eso. Sí. Son picantes. No, no, Pile de video. Pile de video los teteos. Pile de vale. video y la discoteca y todo. Toda la discoteca. Hey. Con qué artista. Que, que tú lo ves, que tú dices que tú soñarías grabar. Acapela. ¿Con quién? Acapela. ¿Con Acapela? Sí. Hey, no, no, está duro, está duro ahí, muchacho. Está tirando alto ahí con Acapela, que es uno de los artistas, son pulcros, tú ves que tienen sí. su lírica como es. Así mismo, Acapela y Roche. Tú, a ti que te gusta, porque te temo un dembow, pero tú tu influenciación de rap conciencia, te fuiste por sí. esa línea, por el dembow directamente. Yo creo que porque es la línea es comercial. Ese, ese, ese, ese ritmo de... de L, L, ¿Cómo es? ¿El ER? Sí, tú crees que ya eso no está vendiendo. Ese, ese es no, no está vendiendo ahora mismo. Son duros, pero no están... O no tan, no. Oh, rap, rap de eso de... No, porque la calle. Es, es, es fácil. Tú te puedes colar con un dembow y le metes dos racks que tú tengas claro. ahí. Así es. No, no. ¿Eh? Es como la música comercial, la música la No, no, porque ahora están haciendo lo que, lo que Rochi ha implantado y Braulio Fogón y esa gente. Es que ellos les rapean a ellos. Les, el les rapean al beat. Les rapean beat. Les rapean al rapean Tú eres rap, tú te claro. consideras rapero. Claro. Tú puedes demostrar un ching ahí. De, de, de, un ching claro. de una cancioncita de rack que tú tengas que ahí. Es que rabo, algún verso picante que un tú verso tengas picante. ahí de la vieja escuela. Ajá. Estoy en calle y cuando freno a la discoteca, bajo una muea y las mujeres se me ponen de freca. Aquí todo el mundo fuma y bebe porque onda moruleta. Soy el que pone a las mujeres más calientes que una greca. Cuando yo estoy en ruta le damos hasta que maneca No hay lugar que no se prenda cuando yo llego a la fiesta. Tengo la tola encima, si se, se pasa de la pepa. Yo no tengo oro, pero sí diamante en la muñeca. La tipo una muñeca, no, ella está pelucha. El otro día no me acuerdo de lo que pasé anoche. Entro al paso para que más ni siquiera me escuche. Porque si me escucha puede ser que me eche un boche yo no tengo choches. Yo lo que estoy en romo. Si la tipa se ve clean de una, yo la detono. Los tigres son tigres, los cueros están palomos. Ven y dame el feeling sin besarme me lo fumo. Ven y dame humo, que yo estoy arrebatado. Con los ojos apagados, que ya yo estoy burlado. Las mujeres se movieron porque vieron que no tiene, que tú no tienes cuarto porque tú estás degranado. Ey, ¡Eh! ¡Eh! un aplauso. <risa> <risa> ¿Eh? Un aplauso muchacho, eso, eso encima de un no. sí, sí. Eso es lo que estos tigres no hacen. El consejo es eh. el muchacho es que tiene que persistir, nunca desistir. Confiado en Dios, dale para allá. Que tú, va, tú lo vas a lograr porque ya tú estás en un televisión nacional Confío y tú de la... te desenvuelve bien. Las redes sociales para que la gente te busque en eh, eh, ahí. Gama HD en toda la plataforma. Gama, Gama HD. HD en todo, Spotify, todo. toda la vuelta. Gama todo. HD. La vuelta es Gama HD por el brillo. Ajá, vamos HD. a despedir ahora con el video. Gama HD, un placer, hermano. Bendiciones. Después de aquí está pegado. Igual. Espero que los no paris me dejen entrar. Gama, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí, dao, no sí. Sí, él es mío. Es <risa> mío. <risa> <risa> <risa> vamos a ver con el video de Gama HD.